Entonces vamos a buscar una postura del cuerpo su espalda que se sienta cómoda, recta sus hombros lo más lejos de sus orejas posible y los brazos tranquilos al lado de su cuerpo y ahora voy a buscar un punto frente a mí a la altura de mis ojos le permito mi mirada concentrarse y volver a sentir mi mente, mi corazón, todo mi ser. Regresando a estar aquí, ahora, a donde está sentado este cuerpo. Inhalando profundamente, poco a poco. Siento esa energía tranquilizadora, relajante, recorrer cada rincón de este cuerpo. Conscientemente. Recargando de energía, de paz, tranquilidad a cada célula de este traje maravilloso que es el cuerpo. Sintiendo las fibras mismas de los músculos entrando en su estado libre de tensión, cada vez más profundamente relajado, como si no hubiera un rincón en este cuerpo en que no hubiera llegado esta energía refrescante confortable tranquilizadora como si todo el peso de las preocupaciones poco a poco se fuera, se liberara, volviéndome a sentir profundamente libre, ninguna carga está ya en mi corazón. Y puedo enfocar toda mi atención hacia mi propio ser, hacia esta energía consciente, espiritual, al alma que soy yo. con cada respiración dejar que esta maravillosa conciencia de paz se despierte y tome fuerza yo el alma actúo a través de este cuerpo, yo el alma, como energía espiritual que soy, soy energía eterna, siempre existido. Cuando la materia que conforma este cuerpo le toque su hora, yo, la conciencia que hace que este cuerpo tenga vida, voy a trascender. Puedo reconocer Como yo, el alma Voy con cada acción Sembrando las semillas de mi propia vida Y puedo sentir ahora acciones antes de que las hagan nacieron de una idea de un pensamiento que pude haber formado y sintiendo el alma que soy yo Puedo darme cuenta que la mayoría de mis acciones las he tomado bajo el recuerdo de situaciones del pasado o en los hábitos que yo misma he reforzado. Y no necesariamente en base a lo que decido y reflexiono con cada pensamiento. Muchas de mis acciones son reflejo de mi propia personalidad. Personalidad aprendida, adquirida al ir actuando de forma similar ante estímulos parecidos y así sentir conscientemente que cada acción que hago es esa hermosa semilla que siembro en la vida, que puede traer los más dulces frutos, o incluso también generar situaciones de sufrimiento. Todo depende de la de la conciencia en que yo el alma estoy actuando y puedo sentir en mí la llave de mi propio destino yo con cada decisión en cada acción voy creando la vida que quiero vivir y puedo también aceptar que las situaciones todas y cada una ...de las que me han tocado vivir... ...son el resultado... ...de decisiones y acciones... ...que tomé en el pasado... ...quizás de forma inconsciente... ...automática... ...en base a mis hábitos... ...y que ese fruto quizás no dulce, forman parte de las cuentas kármicas que tengo que saldar. Yo el alma, consciente, de mi propia capacidad de reflexionar, discernir y tomar la mejor decisión posible. Esta energía eterna que soy, vuelvo a sentirme profundamente cercana a la fuente suprema de amor a mi guía suprema a Dios sentir su presencia absolutamente pura dulce el ser más benevolente de todo el universo Tan cerca de mí Recibiéndome con su luz, su claridad Como el profesor más sabio Y el guía El único guía que puede llevarme hacia la luz a entender pone frente a mí a este hermoso árbol frondoso enorme tan grande que desde aquí abajo no logro ver su copa y mi guía supremo con su dulzura y sabiduría me guía y me lleva hacia una de estas enormes ramas explicándome que este es el árbol de mis propias acciones el árbol de mi vida y me ha traído a esta rama para hacerme sentir y entender algún problema situación retadora para mí en este momento algo que me ha estado molestando ya por algún tiempo es esta rama la que representa esa situación y desde aquí arriba el guía supremo me muestra el inicio de esa situación ese instante donde tomé, quizás, una decisión no aceptada en base a algún resentimiento o algún sentimiento no agradable. Y me hace sentir como repetido de nuevo y de nuevo esa misma situación la vida trayéndome una y otra vez esto que tengo que aprender y yo de nuevo y de nuevo tomando decisiones que me causan sufrimiento y puedo verme hoy ahora después de esa acumulación de decisiones cómo me está haciendo sentir esa situación hoy y observar si sigo sin cambiar, si dejo que sean mis hábitos, mi pasado, el que siga decidiendo por mí dentro de seis meses, un año, ¿cómo voy a estar en esa situación? sin juzgarme, sin querer que yo sufra, este dulce guía me lleva a su corazón, me hace sentir totalmente apreciada, amada, a salvo. Y aquí, me muestra el enorme potencial que hay en el alma que soy. ¿Cómo yo puedo crear esa vida que tanto anhelo? Hoy, ahora, en este segundo, con este pensamiento de semilla, poderosa, llena de energía elevada, próspera, benevolente. Y sentir que soy capaz de sentir y pensar totalmente distinto. Como si en este instante tengo la mágica oportunidad de crear lo que sea que quiero sentir ahora, Volver a escuchar mi propio corazón. Sentir ese anhelo puro y profundo en el alma. De mi sueño mi deseo más puro mi estado deseado mi guía supremo me muestra su enorme compasión y paciencia y me hace sentir que tengo totalmente el poder de sembrar esa semilla llena de todos mis mejores deseos en esta tierra fértil de la vida que no importa lo que sienta en un instante bestias celos, incluso miedo yo, el alma soy dueña de mi propia mente y soy yo quien decide qué pensar cómo pensar y ese pensamiento es esa semilla que siembro en mi propia vida. Yo, minuto a minuto, segundo a segundo, puedo ir creando esa recompensa kármica de acciones tan dulces, de acciones que ayudan, que elevan, que traen esperanza a mí y a todos alrededor, acciones impregnadas de ese aroma tan especial, de la pureza, de la conciencia de ser esta alma única y especial con la guía suprema de mi compañero eterno sabe que a pesar de mis acciones del pasado yo el alma en cada segundo a partir de hoy Puedo transformar esa huella, esa cuenta en una recompensa, aceptar las complicaciones que han surgido en este presente como un fruto de mi pasado, sabiendo que hoy Ahora puedo actuar tan distinto. Y aunque a veces me pueda sentir confusa, temerosa, saber que no estoy sola. Está para mí, disponible cuando sea que lo necesite. Mi profesor más sabio, más amoroso, para guiarme, para ayudarme a que yo misma vaya entendiendo cada vez más claro y profundo que está en mí. La llave de mi propio destino que soy yo quien decide que soy yo quien puede transformar esta vida y cuando cambio el mundo también cambia soltar el pasado y sentir el enorme poder que hay en este presente, yo el alma, poco a poco, semilla a semilla, sembrando lo mejor para esta vida, para mí y para el mundo sentir desde el corazón que sí es posible para mí y para mi enorme familia humana saldar ese sufrimiento ese desequilibrio y poco a poco crear un destino de paz un destino feliz yo soy un alma de paz y así poco a poco voy a volver a tomar conciencia de este carruaje tranquilo y relajado, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo al aquí y a la otra. Om.